Buenos días amigos, hoy os voy a, a mostrar esta fábrica abandonada que está llena de, de materiales, muebles, hasta una caja fuerte me he encontrado lo iré mostrando todo poco a poco, pero tengo que ir con mucho cuidado porque veis, aquí no hay, no hay suelo, aquí se ha ido se está yendo para abajo todo este suelo como podéis comprobar, veis el agujero este que hay aquí tengo que ir mirando donde piso, porque si no, pues, bueno, me hace falta que os diga lo que me puede pasar. Me podría abrir la cabeza. Mirad, esta es la caja fuerte que acabo de encontrarme. Ahora, lo que pasa es que tiene que haber una llave y no la tengo. No se puede abrir la puerta. Bueno, sigo mostrando todo lo que hay aquí. Esto es una, son máquinas de, para fotocopiar. una fotocopiadora es, me parece, para las oficinas. ¿Veis los? Hay sofás aquí. Estos sofás están muy antiguos. Está lleno de cajas por todas partes. Aquí, aquí hay un sonier. no sé si lo podréis ver todavía porque no, no hay mucha no hay mucha luz aquí, esto de aquí es una bañera parece que esto de delante que está lleno de lavabos voy a ir para adelante que hay un poco más de luz porque aquí no hay, no hay mucha luz no. Creo aquí no se ve muy bien vaya desde dónde piso porque Mirad las, las vigas que tienen más antiguas. Esto tiene millones de años. Los sacos estos, no sé qué harán ahí tantos sacos, amontonados. Aquí hay teléfonos, más cajas, una pajarera, esto es una estufa. ¡Uf! Está lleno de porquería esto. ¿Esto es lo que es decir? ¿Los lavabos? ¿Qué más cosas. Lo que pasa es que está tapado con plásticos, pero tiene tantos años abandonado esto. Está todo lleno de polvo. ¡Uy! Aquí está el suelo un poco... No sé si me voy a hundir aquí o qué va a pasar. No me quiero acercar mucho por aquí. ¿Veis los sacos? Estos no sé... ¿Qué significado tendrán todos estos sacos allí, Lámparas. Muebles. Me quiero acercar mucho porque no me fío mucho de este suelo. Aquí había una construcción de algo, pero ha desaparecido. No sé, no tengo ni idea. Todo esto, ¿Veis? aquí más bañeras una bañera de hidromasaje lavados muebles cajones una ducha antigua eso es una para masajes son sea que sueltan chorros de agua bueno, vamos a ir más para allá, que hay más cosas para allí. ¿Este es un armario? Ah, no. no sé qué es esto. Os voy a mostrar más cosas para aquí. Antes me encontré encontrado unas oficinas, pero no quiero hacer mucho ruido. ¿Ves? Aquí hay otra estufa antigua. No sé si la podéis ver, porque no hay mucha luz aquí adentro. Vamos a que este es un mueble. ¿Veis esto? Esto es una antigua máquina de coser. No sé por dónde se abre esta cara. porque no hay luz a ver menos mal que hay luz aquí pero aquí igualmente no se ve esto bueno aquí no hay nada máquinas esto es para quitar el polvo es los lavados antiguos van han dejado hasta el papel de vato y todo aquí. Es alucinante todo esto. Un calefactor. ¿Ves las oficinas? Pero no quiero entrar. Tendría que romper la puerta, y no quiero romper cosas. Esta es la fábrica. Por dentro. Os voy a enseñar todo un poquitín de prisa. A ver si hay luz aquí, se puede ver más cosas. Os voy a enseñar por fuera. A ver. A ver qué se ve por aquí a los campos que hay aquí aquí hay unos containers grandiosos no sé qué será esto para qué servirá esto no tengo ni idea trabajar para abajo voy a tener que saltar por aquí para que podáis ver el resto bueno no saltaré por aquí no. ir al fondo Pero ahí hay otra entrada. Aquí hay otros lavagos antiguos. Mirad. Todas estas herramientas son para construcciones para casas. Bueno, ah, os comento una cosa. El otro día hice un vídeo, pero se me acabó en el minuto 9. No sé qué le pasa. La GoPro esta nueva que me he comprado se me para. Tengo que, que solucionarlo, porque se me acaba el vídeo en el minuto 9, con 20, y, y se reinicia otro vídeo. No sé el, el motivo, no sé por cuál es. Hasta que no lo solucione, si ahora se acaba el vídeo, lo siento mucho, pero tengo que solucionar esto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y sigáis mi, mi canal. Hasta pronto, amigos. Un saludo. Ah, y cuando queráis venir conmigo a ver a, a visitar algún sitio de estos, hacerme los comentarios, escribirlo. Y haré todo lo posible para que acompañaros a un lugar de estos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.